lástima, aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y ya estoy escapando de la base de los mutantes ya en el último episodio de Fallout pretendo hoy día terminarlo en este en este capítulo eh, en el último episodio del jueguito del recuerdo de Fallout eh, destruimos la base mutante, lo destruimos a todos eh, se supone que en el refugio 13 nos habían dicho que teníamos que eliminar a los mutantes. Ya lo hicimos. Entonces ahora le voy a contar al viejo, al viejo del refugio 13, como al administrador, que ya matamos todo. Entonces vamos a ir al refugio 13. Bueno, obviamente nos encontramos con situaciones en el camino. Vamos a ir camino al refugio 13. Vamos, bueno, casi está apretando el refugio 15. De ahí pelea, a ver con qué vamos a pelear. Qué onda, mutante. Que nos habían acabado ya. Me extraña que todavía salgan mutantes, weón, bueno, si ya los mate a todos. Pero bueno, obviamente pueden ser los que estaban fuera de la... ...de la guarida. Antes de que yo los destruyera a todos. El siguiente... ¿De qué me sirve un radio? Vamos a dispararle acá a este otro, entre los ojos, para variar. ¿Qué es eso que está botado ahí en el suelo? A ver. Vamos a dar esta weá. Ganglio. Lo reventé, weón. Ya. Si tú no arrancas, te mataré. Ya, querés morir también. seré osado. Y duro, por lo que veo. Despídete de tu vida. Excelente la animación, compadre. Ya. ¿Qué es esto que está tirado acá? Algunos esquilas de cristal y otros desperdicios. ¿No se puede tomar? No. ¿Y estos monos que tenían? Un misil. No, bueno, si sí, de total ya estoy lleno, vámonos. Volvamos al refugio 13. Qué onda, más problemas. Ah, ya. Me acuerdo de estos que al principio eran complicados, ahora van... Son nada. Llegamos nuestro camino. Ya es de noche, seguimos avanzando. Ya estamos a un cuadro de llegar, ya no nos queda nada. Y ya, ya aquí vamos a llegar. Perfecto. ya lo primero que vamos a hacer va a ser ir al centro de mando. Y vamos a ir a hablar con el supervisor del refugio 13. Para contarle que eliminamos a, los, a todos los mutantes. Y que estamos libres de mutantes. Ya, contémosle. Los hice polvo. Bueno, a todos los que estaban en los tanques. Por lo que yo sé, sigue vivo. entonces, por lo que veo, el compadre me mandó a matar al líder mutante. A ver si le pregunto algo más. Eh, lo haré pronto. Ya, el viejo igual es cuático. Es raro. Quiere que mate a todos los mutantes y eso voy a hacer, obviamente. Entonces vamos a eliminar al líder mutante. A ver, veamos si podemos dejar algunas cosas acá o para ir menos cargado. De repente me puedo deshacer de algunas cosas. Veamos. Mmm. con la mochila chava con esto chava con esto chava con esto vamos a dejar la dinamita por si acá vale vamos a ver si podemos ocupar algo de Ya gozo de buena salud. Ya. Vámonos. Entonces nos vamos a ir al tiro. A la catedral. Que es la que está abajo. Del mapa. Vamos a salir de aquí. De Tech, Del refugio 13. aquí estamos de nuevo en el principio, volviendo a salir les quiero contar una cosa que resulta que en la hermandad de acero eh, yo tenía la posibilidad de haber armado una armadura o reparar una armadura que me entregaban cuando yo podía destruir a los mutantes que por ejemplo eso se encuentra acá en la, la hermandad de acero vamos a Vamos a pasar por ahí solamente para mostrarle. Ya es que no tenemos algunos percances en el camino con esta, con esta rata, weón. Puta, a ver. Puta, fallé, weón. Ahí murió. Ya sigamos nuestro camino. Hermandad. Lo que pasa es que hay un compadre que es bien... puta, eh, mala onda, que sí, el tal Rombus, que ese huevón, por ejemplo, no nos entrega la armadura o la pieza de la armadura que nosotros necesitamos, a menos que... que después de haber hablado con un viejo en el tercer piso y haber organizado como todo un ataque a la... a la base de los mutantes... El compadre me entrega la armadura, pero como ya no lo hice, no me la va a pasar. ¿Ya? Hay otra cosa que también ponte tuvo en Arenas Sombrías, ¿cachai? Don, eh, en el capítulo 2, que, en el episodio 2, donde está la, la hija del, del dueño de la ciudad, que es un weón que, que, que la hija, por ejemplo, la, la raptan. Si yo no me voy a la ciudad, la mina se puede ir conmigo. Es como un dato, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el tercer nivel, este es un dato. un bug me tinca Estoy cachando. Que lo que pasa es ponte tú. Ya tú entras acá, ¿cachai? Y resulta que en esa. en esa taquilla hay una. hay un. hay una hay un material que me sirve para arreglar la armadura, ¿cachai? Y cuando yo entro, como toda esta es la pieza este weón, el rumbus, ¿cachai? O rumbus yo abro la puerta y el web me cacha y, y piensa que yo soy un ladrón, ¿cachai? entonces aquí lo que se hace es irse al pit boy, le ponemos que estamos a las 12 de la noche a las 0 horas ya eh, puta... llegamos acá puta, no sé si servirá, a ver, nos podemos poner modo sigilo vamos a abrir la puerta Espérate, a ver, no ha calmado. Creo que hay modo combate que hay que ponerse. Abrimos la puerta. Llegamos acá. Abrimos. Ponemos modo combate de nuevo. ahí está el aparato, lo llevamos a nuestro inventario vale nos vamos de acá y si el guan sigue caminando de nuevo nos ponemos modo combate a ver, vamos a ir del modo combate Ah, me pilló puta, la hueá debe ser donde tengo la ya filo soy nuevo, ya me va a hacer el weón. Ya, gracias a Dios. Ya no me funcionó, pero la cuestión es que se entra en modo... en modo combate ahí para que el weón no me pille, ¿cachai? Entonces ahí me pasa un aparato, una armadura. Obviamente tengo una armadura mucho mejor. Pero es más que todo para pa contarles, ¿poban? ¿Ya? De todas maneras, en el inventario, aunque yo me haya sacado la weá que está ahí adentro, no me la puede velar, ¿poban? Pero es un dato, ¿cachai? Y además que ya tengo la armadura a campo, así que no necesito no necesito más por ahora. ¿Ya? Esa es una hueá que les quería contar. Y lo otro que me había pasado era con lo que lo que dije antes, que la mina que está arriba, la, la hija del alcalde de la ciudad, eh, me la podía haber llevado como un NPC al principio, pero no lo hice. Me llevé a Ian, a, a Tichus, que creo que el nombre del otro, el pelado ese que está en... En el vertedero, y me llevé a otra mina más que está en la... En la... ¿Cómo se llama? En el cementerio. Ya, ¿qué onda acá, weón? estos, weones? A vos, weón, por dispararme. ¿Te gustó o no? Ya, ¿quién sigue? Son muy varsas estos, weones, weón. ¿Cómo se meten conmigo, weón? Va, encima son chuecos. Mira. Ya vos, chao. Y, y después de haber matado a tus dos amigos, vayas a seguir pegándome, weón. toda la oportunidad que te hay ahí. Y te dejo yo. Merino no se fue. Puro gasto de bala. Muere. Ya. Nos vamos. No necesito nada de estos pollos, así que nos vamos a ir. Vamos a seguir nuestro camino hacia la catedral. Ya, aquí estamos en la catedral de catedral, ya En esta entrada. Este es el lugar donde nos encontramos al último jefe, al líder de los mutantes. Todos estos guanes que están acá son puros pollos, guan, adoradores del líder mutante y toda esa weá, ¿cachai? Puros pollos que están vendidos. A nosotros no nos interesa eso por ahora. Vamos a terminar el juego. Lo que sí vamos a hacer va a ser guardar el arma para que los buenos no le den colores. Acá por ejemplo igual nos encontramos con algunos personajes, ¿cachai? Aquí hay una mina súper linda. A ver, no, creo que es esta, o no, a ver. Hola señor, su reputación, lo precede. de pollo, le den algo. Me preguntaba lo que era... Eso de la catedral, ¿cachai? Y aquí te empieza a contar. Tenemos intereses muy parecidos. Han matado a monstruos y, bueno, y bandidos. Y has hecho del mundo un lugar más seguro. Nosotros planeamos hacer lo mismo, pero a mayor escala. Que bien, alabado sea el maestro, alabado la llama sagrada. Bien, claro, por supuesto. Hasta luego. Chao. Son puros pollos fanáticos. De hecho, acá hay una minita. Ella. Quiero verla. Ay, hola hermano, ¿te puedo ayudar en este glorioso día? Eh, ¿Puedo hacerte unas preguntas sobre los niños? ¿Qué tipo de ayuda ofrece? A ver, los niños. Oh, Morpheus, sure he Está correcta. A ver. Well, mm, pregunta. No, gracias. ¿Y Troncar? Bonita la bonita, me gusta. El otro es un pollo. Ya, vamos a hacer la corta. Porque ya es lo último que nos queda y... Quiero terminar con este cuento. Reza, sigue, únete. Ya, acá hay un compadre, este huevón. Que dentro de su super habitación sagrada, por así decirlo, el huevón tiene una, unas llaves, ¿cachai? Que es para, como para abrir otra puerta. Eh, mi residencia no está abierta a aquellos que no han sido consagrados. Debo pedirte que te vayas de una vez. Perdona mi interrupción, pero tengo dudas importantes. Quería preguntarte algo sobre la consagración. Quería hablar sobre el encargado. Eso ahora es muy bonita. Eh, es por lo que te llaman el hostigador. Eh, quiero hablar con el encargado. A ver, veamos qué onda. Debería hablar con el padre Morfeo. Está en la torre, pero es muy probable que los nocturnos no te dejen pasar. Gracias, señor. Tu cortesía no es creíble. Quizás merece la pena hablar con Morfeo. Si los nocturnos te paran, muéstrale este símbolo. Ahora vete. Oh, a ver qué símbolo. Ya me dio ese símbolo. Insignia del ONDC. Vale. Ah, pensé que se la tenía que haber robado, weón. Antes se la robaba. Ya, entonces ese símbolo me va a servir para entrar acá. De todas maneras, este weón vende weas, ¿cachai? Y aquí hay un compadre que vende cosas. Ya, a ver qué tenéis vos para andar. A ver qué me sirve de acá. A ver. Flores no sirven. Coca-Cola. El psycho para Química extraña es que desconocía que... origen militares, se supone que aumenta la potencia de combate... Sí, la, la, la aumenta, pero te deja más weón, si, si cacho esa weá. No quiero ser muy pollo en las peleas. Ya, a ver, veamos qué más hay. Um, explorador... ¿Cuánto cuesta esta weón? A ver... Ya, 123 pesos. Igual llevémosla por seca Aunque... Puta, no creo que me sirva de algo. Vale, buen trato. Ya vámonos de acá. Mm. Ya, chao. Ya, veamos qué, qué onda con esto. Aprende mucho sobre supervivencia salvaje. Mech, no es malo. Ya, aquí no puedo entrar. La puerta está cerrada. Pero puedo ocupar esto. Usar en la puerta. La puerta está cerrada. Abre la puerta. Ya, va acá. Pim, pim, pim. Vamos a subir. Ya. Acá en este piso creo que no hay nada. A ver. Hay unos nocturnos, creo. Unos mutantes también. Eh, no nos vamos a arriesgar todavía. Vamos a seguir subiendo. Por la catedral. Acá en esta parte hay varios libros que igual sirven. Más de supervivencia, más libros de medicina. Ya lo saqué todo, creo. A ver. Ya, están todos fuera. Ya. Vamos a cachar acá. Vamos a ver qué hay en este estante de aquí. Más libros. Aprender, aprender, aprender. Hasta weas de armas. Ya. Vamos a aprender más supervivencia. Primero auxilio. Enciclopedia de ciencia. Electrónica. Armas y balas. Ya, las balas no me sirvieron de nada. Ya va acá. A ver acá. Acá hay otro otro armario. Y aquí no hay nada. Vamos. Y aquí ya estamos en el último piso de la catedral. lo más alto. Vamos a salvar acá. Vamos a dejar guardado porque... Le vamos a poner el juego del recuerdo final. vamos a poner final, el juego del recuerdo el juego del recuerdo final ya. porque esto va a ser el final de todo compadre y entonces acá lo que vamos a hacer Calma, no voy a abrir la puerta todavía voy a ponerme un arma super weapon y sí, me voy a poner las dos metralletas. Vamos a entrar acá. Vamos a hablar con él. Oh, lo siento, creo que me he perdido porque tengo un gran negocio para ti. Soy Coelho. cuál es el tuyo? Una de las hermanos me manda aquí arriba. Puede ser malo, pero no tomé chances. Tienes que ser eliminado. Mira, y no siento el trueque. Ya tendré que pelear. Cacha el weón, va encima de mi ataque weón. El ojo. Puta la wea. Encima no recargué el arma bueno, Y me vienen a dar esos weón huevón, ¡Oh, ¡Me hizo pedazo, weón! ¿Qué onda ese weón? Pero como me mata un pollo ya Menos mal que salvamos po, weón. Si por, ese, por este tipo de situaciones Son las que Las que uno salva Bueno, para que, pa que vean que uno no... Pasan cosas extrañas ¿Qué pasa si ocupamos, por ejemplo Esto, lo ocupamos en el weón? No sirve de nada. ¿Qué pasa? Si antes de hablar con el weón... ...lo hago polvo. Y me ahorro haber estado hablando con él. Mira, le sacamos hartas cositas. Cacha más insignia, una llave negra, otra llave roja, un fusil y esta weá que es para el, el sniper, pero por este lado, por ahora, no lo no necesito. Ya. Ya, como vienen los otros buenes para acá, vamos a tener que prepararnos para el combate. Ya, estos hueones me pueden matar, así que, bueno. Démosle nomás. Ya, este es duro. Ya, apenas entre los demás voy a tener que obligar con todo eso, weón. Si no, me van a matar, pues, weón. Ya, bueno, ojalá no me muera. Bueno, que hermoso amigo. Ya, reventé a uno. Y ahora me reventan a mí, ¿o no? No. ¡Vamos, que se puede! Ya, pero como, weón? sea, que murió, menos mal, weón. Ya, ¿qué podemos encontrar acá? Tenemos estas weas para sanarnos, tenemos de estos detectores de movimiento, tenemos pastillas, eh, esta wea para hacernos un poquito más Hacernos invisible. Este otro que tiene, a ver. La misma weá. Y este otro pollo, lo mismo. Veamos qué hay en el estante, porque en el estante no cachamos lo que había. Ya hay medicamento, hay una, un par de frutas que me las voy a comer. Y más Steam Pack. La ganzúa, chao. Ya, entonces nos vamos a comer algunas cosas. De hecho, me voy a rellenar acá, me voy a sanar. Voy al máximo. Eh, voy a ver si puedo ocupar primer auxilio. Estoy bien. Ya, y me voy a comer estas cosas. Perfecto. Entonces nos vamos a todo esto. Eh, quiero, quiero ver cuánto estoy de eh, de pasar de level. Estoy en 83.556, próximo nivel 91.000. Nivel 13. Ya. Estoy sanito y toda la cuestión. Ya. Bajemos. A ver, acá no hay nada. Estaba olvidando de revisar acá. Ya, esta wey aquí es como para una ganzúa eléctrica. Ya, aquí hay un puño metálico y hay una, hay una armadura, ¿Se no sirven de nada, en realidad. Debe ser el juego, pongo. Ya, bajemos. A ver, vamos a seguir salvando acá, guardar partida por si acaso. Eh, igual me gustaría matar a estos weones Porque me da experiencia, ¿cachai? Veamos, arreguémonos una vez ¿Cachai? Ese weón me disparó dos veces, pues weón Y ese otro weón tiene un... A ver. Ya lo bueno que mueren rápido. Ya quiero ver cuánto me dieron de experiencia estos weones. Bueno. 84, mira, no es malo. Esta paqueda es una caja de pastillas que altera la mente, aumenta las funciones relacionadas con la memoria y acelera otros procesos mentales. Causa adicción. Ya, ahí esto ya tengo. ¿Cuántos tengo? 768 y tengo esta agua también. Está todo bien. Ya. Ya voy a mantener esto ya, la granada. ¿Cuánto hace una granada? A ver, cachemos el daño que hace una granada. Igual me gustaría ver el daño que hace. Tal vez la granada son más... Son más brigias, po, wean. A ver. Tengo, tiene pequeñas cantidades ya. A ver, pero si... Por, ponte tú... Esta weón... 35, 70, 20, 40. A ver la granada. 20, 35. No hace tanto, weón. Casi lo mismo que el rifle... No, el, rif, el rifle de turboplasma, weón. 35, 70 daño. Hace N daño, weón. No hay donde perderse. Vamos a seguir avanzando entonces. Nos vamos a recargar. Y vamos a ir bajando. Bueno, lo que vinimos acá arriba, más que todo, fue a buscar esa llave cruz de color negro. Ya, aquí estos buenos no me sirven de nada en realidad. Pero ya, sigamos... Sigamos avanzando. Quiero ver bien cuánto me da cada uno. Ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis. O tal, weón duro? Me han sido por la espalda, güey, me pueden matar. 84.556... Ah, todavía no sube la experiencia. Vamos a poner por acá. ¿Qué, güey, a Pierde 20 puntos de salud y acribillado con frac... ¿Qué se cree? Ya, perfecto. 600 puntos de experiencia, mira tú. O sea que por cada estos monos me dan 600 puntos. No es malo. Qué buen tenía de tenía estas cosas, ver. Eh. Por rat. Ya, perfecto. Lanzallamas no lo vamos a ocupar, weón. Vamos a ver qué hay acá de todas maneras. Plata, weón. Ya. Salgamos de acá arriba. Este pollo, ¿qué onda, weón? ¿Te ajenas y me mata? A ver, voy a hablar con él. ¿Era en serio en lo que supuestamente tenía que convertirme maestro? Bueno, no lo voy a matar porque debe ser un pollo, weón. Ya, bajemos. Ya, entonces, fíjense acá que uno se pega por acá por la pared. Y aquí hay otra puerta. En esta puerta lo que vamos a hacer... Vamos a ocupar esta cruz que es de color negro. Esta. A ver, tengo que ponerme en el lugar ahí. Otra la puerta. Ahí sí. Abre la puerta. Aquí y acá. La pura espallas agua. A ver. Mira, que hay un pollo, güey. 85. 3. Ya, sigamos bajando nomás. Vámonos. Ya, aquí llegamos como a este sótano de la catedral. Donde en este sótano lo que vamos a encontrar... Por cierto, vamos a colocarnos el arma. Me da miedo que, me da miedo que el arma esté mala. ¿eh? Eh, lo que vamos a encontrar va a ser un pasadizo secreto acá, ¿cachai? Pero quiero ir lleno. Mira, un libro. Aprende nueva información científica, vale. En estos libros no hay nada. Bueno, aquí lo que pasa es que nosotros vamos a mover, vamos a mover, un, ¿cómo se llama? Un un libro acá, que va a abrir un pasadizo aquí, miren. Rápidamente lo vuelve a poner en su lugar en la estantería. La estantería parece muy salida. Coge un libro que le echa un vistazo y rápidamente vuelve a poner en su lugar, en la estantería. La estantería parece muy salida. Ves, Pilar. Entonces parece que aquí me acerco. Aquí la puerta está cerrada. Voy a volver a mover el libro. le ahí se abrió. ¿Quién eres y qué haces aquí abajo? Soy un adorador y estoy perdido. Morfeo me envió un mensaje para el maestro. Morfeo no enviaría una pardilla como tú. Eh, guardias. Ya, ya que empieza el show de nuevo, pues, Mira el weón tiene una mensa pistola más encima Ya Chao vos Y de pasada vamos a salvar compadre Ya Ahora vienen muchos mutantes a atacarme Así que tengo que estar más o menos preparado Para todos ellos Partiendo por este Mira esa weá que viene ahí Cacha Entonces aquí nos vamos a entretener matando a mutantes un rato La cabeza el ganglio, a ver, vamos a darle en la boca. Mira la weá, como se abre y bota como un ácido, no sé. Ganglio, lo reventé, weón, vamos. Eh, voy a poner por acá. Oh, oh. Parece que la cagué. ¿Qué onda? No, oh, veis ¿qué pasó ahora, güey? A ver. ¿Cómo ahora acá, weón? A ver, carguemos la parte mejor, weón. Para no estar cloneando. Y ahí viene el ganglio de nuevo. No cacho, ¿por qué se cerró la puerta, la verdad? Bueno? Ya, vamos a intentar a, a apuntarle en otro lado Y ahí lo pulverizamos. Vamos a pasar para allá para que no, no tengamos atado Y aquí está este bicho asqueroso, porque está haciendo son ese sonido el ojo ja, weón lo dice pedazo no tienen nada estos bichos a eh? nada weón que van a tener son mutantes ya no, no veo nada por acá ya la puerta se cerró que pasa si quiero salir ahora vamos a salvar vamos a cachar si quiero salir pues weón. ya perfecto no hay drama Sigamos avanzando. Hay otro, hay otro ganglio, no sé qué voy a ver. No es ganglio, es el ganglio donde le disparo. Mascota del maestro fue golpeado. En el ganglio. Pierde 55 puntos de salud. Y ahí vienen estos otros buenos tostados, weón. Qué puta que son complicados, weón. Estos buenos te pegan uno y te matan, pues, weón. Es como que te pegaron un crítico y cagaste, weón. Ya, ojalá no me peguen un crítico nomás. Vamos a poner cerca. Uh, me llegó. Y eso dolió. Me dejó en... 48, weón. 30, ya no. no. Nos vamos a arriesgar, no nos vamos a tomar algunos. Impact. Lucha. Ojalá sirva de algo, porque a veces uno se cura, weón, y no sirve de nada. ¿Puedo disparar? Ah, mira. Ya, ojalá no me maten. Mira, que aquí ya escuela la wea. Ya, pues... Ya que están tan cerca, les voy a dar desde acá. Oh. Ya no estuvo tan mal. Ups. Qué weón más duro, weón. Mira, se regeneró. Voy a arriesgar, vamos. Oh, weón. Me puede matar, me puede matar, me puede matar. No que no me mate. Ah. Oh, uh, el buen asegurado. Yo también me aseguro, pues, compadre. No le puedo disparar una rafa. A ver. Ups. Ya, weón. Bueno, ya era hora. Perfecto. Vamos a ir guardando la partida entonces para no volver a hacer chambonada. Vamos a cachar que pasa acá. Ya. video Más Steam Pack. los Steam Pack que ocupé recién. Esta weá es un rifle láser, no, no necesito rifle láser. Ahí este weón que tenía acá: un encendedor y otro de esta arma, pero ya tengo la mía. De hecho, me gusta mi rifle. Y aquí estamos mostrando ya la base del famoso Master. A todo esto, mi personaje, ¿cómo está? 87, 88, 89, ya, falta muy poco. Para subir de level. De hecho tengo varias opciones. Tengo algunas opciones para poder subir de nivel. Que sería bajar. Acá. Ya bueno acá hay más cosas. A ver miren. Ya, igual vamos a buscarla. Aquí por ejemplo. A ver, veamos qué hay acá. Medicamento, más Steampack. En esta hueá que hay. No, ya. Entonces, puta, ya tomé uno, una Steampack. Y nos vamos a ver el medicamento, a ver si la agua me sirve de algo. Ya parezco de gozar de buena salud. Vamos. ¿Qué dice? Has perdido 3 puntos de salud actuales. Has perdido 6 puntos de salud actuales. No sé por qué. ¿Qué onda en respiradero acá? No se puede hacer nada. Lo que yo les quería decir que, por ejemplo, acá, si yo me voy al piso 2. Ya, Acá es como que tú salváis estos weones que están aquí, ¿cachai? El salvarlo me puede servir, servir subir de nivel. En realidad no los salváis porque lo bueno es como que se revienta. Y la otra opción que tengo es seguir... Eh, es seguir bajando y enfrentarme al, al líder, ¿cachai? A ver, vamos a hacer una prueba. En una de esas, weón, me puedo echar a lo bueno y puedo subir de nivel. No pierdo nada, weón, ¿cachai? Igual no sería, no, no es malo pelear un rato, weón. A ver, de acá le puedo chuntar a uno. No, de acá tampoco, a ver. Ahí. No queda munición. El ojo. Veamos qué pasa, pues, weón. Si me matan, podemos cargar. Igual estos buenos sombrillos. Cacha, el weón me hizo pedazo. Más encima vienen todos esos buenos acá. Me hacen cagar, pues, weón. No, weón bueno, Me voy a poner acá De hecho, vamos a cambiar el arma Vamos a hacer pruebas Vamos a poner acá O acá Y que empiecen a llegar de uno, weón bueno. Sí, weón bueno. Súper bien, tirado ahí en el suelo como una bosta, weón Párate, weón Iron Man de, de juguete Ya lo bueno es que si tengo a, a todos los buenos pegados encima eh, Ellos mismos se hacen daño a veces oh, Vamos a tener que tomar una, weá Y me voy a tomar uno de estos, a ver si me sirve de algo, weón Ay, me voy a tomar toda la, no. Bueno, compadre Vamos a darle con todo Ya. A ver si sirve algo. Po. Ahora me van a hacer cagar. Mira cómo me baja la energía. No. Cagué. A ver. No, estoy muy mal de energía. Así que vamos a tomar nota. No, si son muchos, weón. Si no se matan entre ellos, cago. Y ahora podrían hacerse un poquito de daño ¿Cachai que igual se disparan entre ellos? Ya veamos qué pasa ahora, igual no estoy tan mal <ríe> Que divertido Mira, y no murió ninguno, weón Cagué No, me van a reventar, estoy cachando que me va a llegar un misil Ya al menos mate uno. Vamos a poner por acá. Uh, qué miedo. Oh, 38. Uh, 37. Ya. Ya tomémonos esta weá mejor, po'. Estoy teniendo mucha cueva. Mucha cueva. Veamos cuánto me dura la cueva, po'. Ya que ¿qué pasa acá? Oh Bueno, y quita caleta, weón Weón, ¿por qué no muere, weón? Estoy cachando que me van a desintegrar, weón. Ya, pues, weón, muérete, pues, weón. ¿Qué onda cómo tan duros los monos, weón? Cacha, pues, weón, si son súper duros. Weón que no se muera ese weón por favor que no me mate weón cómo tanto aquel que muere muere así onda ¡Oh, Contra tu madre Uh, weón me jopa el pico weón ya Care de palo una entera no Uh weón me, me, me pegó un crítico ese weón Muérete. Ahora vamos. Buen, ¿cuántos le he puesto a ese compadre? Weón, cuánta experiencia mira a si lo llego a matar, weón. Ya la próxima vamos a probar un, un disparo. Ya, ya, compadre. Ya, ya está weá mucho. Veintinueve puntos de salud, dos puntos de salud y más encima fallé veinticuatro. Usa super medicamento, pues, weón. ¿Cuántos tendrá? Ya, la próxima lo voy a disparar dos veces a ver si lo puedo matar. Si es que no me mata antes. Puta la weá. Fue golpeado crítico. 90 puntos, weón. Esa estuvo buena. Ya cagó. Se rindió, compadre. Vamos. Excelente, lo maté. Bacán. Gusto, uh, ruda la pelea. Ya, pero de algo servirá, pues, bueno, Algo podemos algo encontrar acá. A ver, veamos qué hay aquí. Puta plata, weón, ¿de qué me sirve? Igual me lo llevar todo. Y a ver, ¿qué me tienen estos payasos tirados en el suelo? Plata, misiles. Mmm, Vamos a llevar esta o sea, Con eso, este tampoco, bueno, esto sí me sirve. Siempre quiero plata y plata. Ya, y este weón bueno de acá, este que me salió más duro que la cresta, weón. Ya, este, este y este, este, nada más. Ya vámonos. Y aquí están estos pollos que son como oradores Estos weones que están acá. ¿Qué, a ver qué onda, estos loco. Veamos qué onda. Llegó la oscuridad, no hay mejor sitio que el hogar de uno, el hogar de uno, el hogar de uno, andando hacia adelante y hacia atrás, para eso. Mirándote intensamente, pagarás por eso, haré que te desangres, espera un momento, claro que haré que te desangres, aunque todavía no sé cómo, hmm. tengo que pensar en eso, vete. Ya, estos buenos están todos cagados de la cabeza, bueno, si bien estar... Jason es un dios viviente solo pasan los anulados. ¿Quién es Jason? ¿Quién es Jason? Acaba de decir, bueno, no importamos si son los experimentos que está que está buscando los muros viven, te vi mañana. Me toca mare como si fantástico. ¿Cómo puedo unirme? No puedes matar al genio de todos, tú eh, no quiero matar a nadie, quiero adorar tengo que hacerlo aunque no deba unirme unirme con qué problema es bueno está loco ya, y aquí qué es esto máquina de periódico ¿Qué más me haya acabotado unas camas ya igual valía la pena venir para acá ¿pocachai? como para, para, para conocer ya, ahí hay un hueón rudo. Los demás son puros pollos. Y estos hueones. No hablan. Tampoco se les puede robar o no? A ver. Eh... Robar. Mira, tienen pistola. ¿A cuánto quede de poder pasar al otro level a todo esto? A ver qué hacemos. No, estoy... casi listo. Ya matemos a este payaso 89, 90 y ya estamos, po, weón. Bueno. Y podemos salvar a, lo, a los rehenes. Es lo mejor. Voy a subir de nivel y podemos matar al super mega mutante que están todos esperando. Ya, eh... Como siempre vamos a salvar. No nos vayamos a arriesgar. Eh... Vamos a caminar hasta por acá. 100 puntos de salud dejando casi ciego al mutante. Oye, weón, medio disparo que le puse. Más encima me disparó. Bueno, ya no importa. Ya, compadre. Pegue un disparo en el ojo y chao. ¡Oh! ¡Sorry! ¡Se me pasó! <ríe> ¡Qué buena, weón! Oye, pero igual tiene buena puntería como para. Toma, compadre, como para haberle dañado el ojo. Ya, veamos. Ya, ¿tú qué quieres? Eh, el siervo de los mutantes. ¿Quieres que te mate? Eh, lo deseas, ya matemos este perfecto, libro de medicina. Libro de ciencia. Este weón que lo desintegré, weón. Plata, ametralladora y láser. A ver, este weón que quedó hecho bolsa. Otro libro de ciencia. Los vamos a aprender al tiro. Este es de primer auxilio. Eh, aprenden nuevas técnicas de curación. Este es de. Electrónica y este es de ciencia. Ya. Vale. Ya. Estos terminales, ¿qué onda? No eh, ordenador, ruta no te puedes pasar. Sistemas de seguridad. Ya. Lo que pasa es que aquí yo puedo aplicar ciencia en el computer. Una base secreta al noroeste. Gana 1250. ¿Qué dice? Encuentras un archivo de datos interesantes sobre una base secreta al noroeste. Ganas 1200 puntos de experiencia por colarte en este ordenador. Has subido de nivel. ¿Cachai? Lo que pasaba era que tenía que venir para acá primero. Pero bueno, ya la hice antes. ¿Vamos acá? No puedo aprender nada. ¿Qué onda lo apagué? ¿Este qué Ya otro ordenador ¿Esto qué Mesa Vamos a salvar a todo esto Y aquí pasa algo muy raro, algo que no cacho No sé cómo salvar a estos payasos, si alguien me lo hizo yo después lo veo, lo vamos a revisar Pero no soy muy de salvar a esta gente De hecho, no sé por qué se muere. A ver, tal vez acá. No. En no hay ningún computer que me pueda decir algo. Nada. Bueno. La cuestión es que si aplicamos aquí el computador, weón, la gente escapa y se muere. A ver. A ver. No quiero aprender, pues quiero que los buenos se salven. Tampoco lo puedo reparar. Ya, muéranse. Estamos libres y los buenos mueren, ¿cachai? Dice eh, Gana 2000 puntos de experiencia Por sacar de la miseria a los prisioneros Veo un terminal Prisionero fue golpeado Pierde 128 puntos de salud y muere Prisionero también lo mismo el prisionero también lo mismo ¿Cachai? ¿Mueren los prisioneros? Pues weón. Bueno, igual mala onda si no tienen nada Es satánica la weón. Pero bueno Ya, logramos subir de level A ver eh, Estamos ni el 14 ya, estamos power. Entonces, armas de energía, le estinca. Todo armas de energía. Que son armas que utilizan tecnología láser o plasma. Todo para armas de energía. Perfecto, a acabar. Ya nada más, nada más. Estamos. Entonces. Nos vamos al último piso abajo. Ah, espérate. Vamos a salvar primero. Hay que guardar. No me quiero arriesgar y repetir todo de nuevo. Al último piso y el final sería. De aquí está la cagada. Aquí está lleno de... De mutants. De hecho acá viene uno caminando. Hay que alejarse acá que el weón pase peor vaya para arriba ¿cachai? ese weón que está ahí yo me vine corriendo rapidito para acá abajo salí de ahí entonces voy a pasar corriendo el hecho de matar a todos estos mutantes solamente me da experiencia y más arriba hay una cuestión de ascensor que está malo acá hay puras porquerías si se pueden dar cuenta yo puedo seguir caminando estos weones bueno, que nadie me pesca y además si tengo un sensor de movimiento que me lo coloco acá puedo detectar de que acá puedo pasar por este lado ¿cachai? Y aquí vendría el final del juego, en mi caso, porque ya, puta, este es el líder mutante. Vamos a salvar acá, porque aquí vamos a intentar varias cosas y vamos a ver el final. En realidad hay varios finales, les voy a mostrar el primer final. O en realidad les voy a mostrar el, el final donde queda, donde, el, el final donde. que no debería pasar, ¿ya? Aquí me estoy muriendo con... con ¿Cómo se llama, weón. Bueno? Con radiación, weón. Bueno. Ya. Vamos a guardar acá. Fíjense, ahí está el líder mutante, boba. Estás viendo al maestro de los supermutantes. ¿Cachai? Ahí están esas weas, cachai, a los lados. Ojo flotante. Lo que voy a hacer, vamos a sacar primero el final donde yo me uno al supermutante, ¿Ya? Que cuático como habla, güey, y miren cómo es. Dice, no puedo ganar, me uniré a vosotros. Sí, si me demuestras que vuestra unidad es mejor curso que puedo tomar de la humanidad, os ayudaré. ¿Qué tal tú mueres y yo, te, yo me largo? O, oh, alguien va a morir hoy, pero no seré yo. Tengo un plan. Ya, veamos, yo me voy a unir primero. Para que vean el final. Vale, te voy a contar todo sobre el Refugio 13, donde yo vengo y, sé, y para que yo me una a los mutantes. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí me convierten en un mutante, po. Ahí me meten al ácido y yo me convierto en mutante. Entonces termino convertido en mutante. Definitivamente en el refugio 13 quedó la cagada. Donde le di las señales de dónde vivían todos los refugiados. Los mutantes los atacaron y mataron a toda la gente en el refugio 13. Cacha como le pegan palo a ese weón. ¿Cachai? Incluso matan al, al supervisor, po, weón. ¡Qué lata, weón! Esto es lo que no debería haber pasado. Está, se está defendiendo el supervisor con una ametralladora, con todo. Oh, le sacaron la mierda, puros cornetes, Lo golpearon, pero a full. Bueno, y ese sería el final malo del juego, ¿ya? El final que no debemos tener. Entonces, como salvamos justo ahí. Lo que vamos a hacer nosotros, entonces, va a ser enfrentarnos al super mutante, ¿cachai? Le voy a dar con todo. Igual es super brígido, ¿cachai? El web me puede matar en cualquier momento. Tengo un máximo de 101 de energía. De más le puedo dar. Entonces me voy a poner por acá, ¿cachai? Y le voy a dar con Tuti. ¿Ya? Sin parar. Si me mata, volvemos a cargar. Ya. Alguien va a morir hoy, pero no seré yo. ¿Qué tal si tú mueres y yo me largo? Sí, sí, sí, te voy a matar. Ya, ya que ahora empieza la payasa. Donde al weón no voy a parar de dispararle. Hasta que me mate nomás. Igual el weón me hizo cagar ahí. Cacha, me dejó en uno Me dejó en uno, compadre En uno Lo peor de todo Que vienen unos mutantes también detrás Y también me están atacando a cada rato Ya, pero aquí hay que tener fe, compadre Sin sí, parando más, compadre. Hay que puro si Se me mata sí, cargado. Toma, weón, lo reventé Ya, ahora tengo que tener cueva, compadre Ahí explotó Ya Ya, no, no Me quedan esos dos mutantes nomás Si los logro matar, me salvo Ya, me queda ese de allá Voy a correr hacia él Igual me voy a gelear al máximo y me voy a poner una de estas weas que son como super bacanes. ¿eh? Y voy a correr nomás hacia él. Puta me. Voy a generar un poco. Al máximo nomás. Ojalá no me mate, compadre. Si lo único que quiero es que no me mate. Ya, listo. Ahora lo que tenemos que hacer Rápidamente Ya que matamos al líder Es salir corriendo de acá Porque esta weá va a explotar Pues compadre La weá se Se activó una weá de autodestrucción Y tenemos que salir rápidamente de acá No weís pues weón ¿qué onda Chao No estoy ni ahí con No porque justo ahora ¿Pero cómo? Weón, ¿qué onda estos monos, weón? Chao Déjenme salir, weón ¡Qué chucha! Es como de broma esta weá Weón, ¿qué onda? ¿Cómo voy a pelear con todos estos weones? Pero qué weá Lo que me pregunto es que si salvé, weón ¿Por qué me pasan estas weas, cachai? Espanto la weá, weón, voy a tener que seguir rajado corriendo de aquí. Ya, pues rápido. Ya. Eh, al primer piso. Oye, weón, qué onda, compadre. Ya, escapemos de aquí. No deberían haber mutantes. No deberían haber nada. Está todo limpio. Está todo muerto. No hay mutantes. Bacán. Me voy. Y aquí en el juego del recuerdo les puedo decir que ya terminamos Fallout. Finalmente hemos terminado este super video game. Me quedan 91 segundos para escapar. Oh, lo único que me alata es que va a morir esa rubiecita que me gusta tanto. Que me gusta su cara. Calma, vamos a tomar algo. El último supermedicamento que me estaba quedando. Ya, salimos al exterior. De día. Le vamos a hacer algo acá. Vamos a dejar salvado. Porque yo les quiero mostrar algo, compadre. Ya, vamos a guardar la partida La partida existe, sí Este sería el final Ya, Este es el final del juego, compadre Ahora lo van a ver master was the first major step towards ending his mad dream of conquest and enforced peace. But it is the destruction of the Vats that neutralizes the mutant threat. Without the ability to create more mutants and enforce their harsh brand of justice, the mutant armies flee to the east, beyond the no man's land. <laughs> the ghouls of Necropolis learn how to maintain the repaired water pump and eventually rediscover many lost secrets of engineering. They form a business, selling this technology to other towns. The mutant armies, led into battle by the fierce super mutants, destroy the followers of the apocalypse. Barely human carrion feeders pick over the followers' remains. In shady sands, Tandy helps her father, Aradesh, bring a new community and new life out of the broken remains of the world. They are responsible for the new California Republic, whose ideals spread across the land. Killian Darkwater takes firm control of Junktown, drives out the last of Gizmo's kind, and then enforces his own brand of frontier justice. Life is fair and safe. Under his law, the Brotherhood of Steel helps the other human outposts drive the mutant armies away with minimal loss of life on both sides of the conflict. The advanced technology of the Brotherhood is slowly reintroduced into New California with little disruption or chaos. The Brotherhood wisely remains out of the power structure and becomes a major research and development house. The hub disperses before the might of the mutant army and will never recover. Thanks to your persistence, the Raiders are destroyed as an effective fighting force and disband. None of the Raider survivors are ever heard from again. Your involvement with the various places and people of the Wasteland is well documented by future historians. Veamos qué pasó conmigo. Y aquí llegué al refugio 13 a hablar con este viejo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este viejo... Me cuenta de que, puta ya, yo soy la raja, que soy lo máximo y todo el tema. ¿Y sabes lo que hace el weón? Me deja botado y no me deja entrar, miren. ¿Cachai? El viejo weón está diciendo que yo, weón, todos van a aprender de mí, van a saber de mí. Yo les voy a contar todas las cosas que hay afuera, de cómo es afuera y que todos van a querer salir. No puede arriesgarse a perderlo el weón. Caché, el loco me dice que tengo que marcharme. Entonces yo aprieto a acabar y el juego termina. Tengo la oportunidad de matar a este weón, miren. A ver si es que lo puedo matar. De tostado nomás, pues, weón, a ver. Weón y fallé. ¿Piedad? edad? Weón no lo puede matar el weón. Ahí tienen el final del juego. Al final el weón se tiene que ir del refugio. ¿Qué opinan del final, weón? ¿Cachai? Más encima no maté al viejo, el weón chueco, weón. ¿Cachai? Bueno, ese es el final del Fallout. ¿Ya? Entonces ahora aparecen los programadores, aparece quien hizo el juego, quien hizo todo el show. Bueno, yo feliz que hayan las personas que han visto el video de la superaventura desde el principio hasta el final, se lo agradezco. Eh, bueno, si yo aprieto el botón ahora, parte no Ya, y me salgo. Mira, apareció el, el hueón allá caminando. Esta parece que se echa a perder, la weá. A ver. <risa> bueno, ese es mi super final, weá. La weá como que cagó el juego. Ya, estimado. Pareciera que hasta aquí nomás llegamos. Con el super juguito El Recuerdo. No, no era, no era mi intención de que la weá no se viera. A ver. De hecho es raro. ¿Cachai? A ver. Vamos a cerrar el programa porque una lata a ver déjenme hacer algo es que quiero ver si es que les puedo mostrar el les puedo mostrar el, el, el verdadero final pues, el que cuando estábamos acá mira el final final ya no nos vamos a amar todo el texto porque ya lo vimos todo ya y aquí aparece toda la historia que nosotros vimos Ya, toda esta payasada y cuando el weón nos cuenta la historia. Lo mismo cuando hablamos con, con el viejo. Pero lo vamos a pasar rápido a ver si lo podemos matar, weón. Sí, el weón se lo buscó, weón. Y aquí estamos. A ver, veamos qué pasa acá. Ya acabar. Entonces, aquí vamos rápido acá. No, weón, es muy complicado pillarlo, weón. No, muy complicado pillar la weón. ¿Cachai? Ya. Bueno, espero que le haya gustado el famoso Fallout, po, weón. El final, weón, ni un brillo la weón, ¿cachai? De hecho, a mí, weón, me. ¿Cómo se llama? Me decepcionó el final del game, weón. Al final que hay tirado caminando por el desierto, weón, abandonado. Te echan del refugio. ¿Cachai? Entonces no... Más encima no podí... No no, no, no, podí volver a casa, weón. Y esto da para una segunda parte, weón. Vamos a intentar una última vez si matamos al viejo, weón. Que me da rabia la agua. A ver. Veamos si se puede matar. Pobreón. A ver. A ver, ya, chao. Atácalo, pobreón. A ver. Ahí tení, weón. Ahí tení. Ese es el final que yo quería, compadre. Ahí tení, viejo de mierda, weón. Por haberme hecho jugar todo el juego. Ya. Ese es el final del game, compadre. Para mí, este es el final. Cacha. Hasta tenía, weón, para subir de level, weón. Soy un chico de acción. Y armas de energía llega hasta 200, compadre. Y con puntos de tesora ya ahí está. Ese es el final para mí de Fallout. Ay, nunca he revisado lo que tiene en mi cuerpo, a ver. no, no ahí termina. Y ahí se acaba el video game, pues, compadre. y ahí me voy. ¿Cachai? ¿Cachai? Podéis matar al viejo o no podéis matar al viejo. Yo, compadre, después de toda esta weá que me hicieron hacer, prefiero matar al viejo, weón. Sí, weón, nada que. ver. Pú. No, weón. Fue muy largo, fue igual estresante, igual. Aquí tenemos ya toda la historia del Fallout. Puta, les puedo haber pasado algunos tips a las personas que igual. Eh, no sé, pues se están recién metiendo en el mundo del Fallout. ¿Mm? Así que. Eso pues, un juego muy parecido a la gráfica Diablo Todo el rato Vamos a volver a los jueguitos de Atari Ya, vamos a parar un rato de jugar Esta, esta chambonada Y vamos a volver a nuestro juego de Atari como siempre Pero bueno, quería compartir Con ustedes Este super juego Fallout Así que eso pues Eso sería, quería si seguir Del juego del no recuerdo, ya les saqué los tres finales Donde matamos al viejo Donde... Logramos matar también a los mutantes, al líder mutante, donde me uno a los mutantes y me convierten en mutante Así que... ¡Napo! Eso sería Fallout 1, el clásico, ¿ya? Espero que les haya gustado, los dejo a todos y no dejen de seguirme aquí en el Jueguito del Recuerdo. Les dejo un gran saludo a todos, que estén bien.